Mujer del tapón, quillada. Sí. Muy quillada. Ay. Vamos a ver ahí el video. Vamos a ver el video. Miren estas payasas, sientes redes Miren estas payasas. No, no te muevas, no te muevas. Miren esa loca, como... miren, esta... miren esta loca, miren esta loca. As... ¿Acidente ¡Así! ¡Así! ¡No te vayas! No. Señores, ahí está la dama. Revelada. Eh, ahí está la dama. Bueno. Bueno. Uh -huh. Un video que ha sido tendencia en redes sociales, que ustedes ven ahí, el cual mientras conducía un automóvil en medio de un tapón se levantó y comenzó a gritarle a una persona que la grababa en otro vehículo. Y ven ahí, señores. Durante toda la noche de ayer eso fue tendencia. En fue las tendencia. Redes, y hoy se supo, o desde anoche ya tarde, se supo que la joven que ha sido objeto de bullying y de muchos memes, pues... Eh, se, se, debe, se entendió que había una razón para actuar de esa manera, que debió pasarle algo. Y según fuentes cercanas, eh, se le ha confirmado a diversos medios de, digitales que su tío había fallecido. Eh, no es algo que hay que justificar la actitud de esta mujer, pero eh, incurrir al bullying, ¿verdad? Y a la burla, la chercha y a los memes sin conocer realmente... ¿Por qué las personas actúan así? Hay que revisarse. Pero que pero el joven actuó de, muy bien. Actuó, de, actuó el caballero del carro que no le hizo caso. Y subió su cristal. Subió su cristal. Porque si se había puesto a nivel de ella en discusión. Dos una personas tragedia, acaloradas. Una ya, tragedia. Ya ustedes saben lo que pasa. Teniendo, en cuenta, Para ella. teniendo en cuenta que vivimos en un país donde es prácticamente imposible eh, ser un, un conductor eh, de, de vehículos. Aquí todo el mundo tiene un vehículo, pero aquí solamente lo tienen, y, o sea, gran parte, ¿no? Lo tienen y es para estar en la calle, pero no, pero no saben conducir, porque conducir implica respetar la ley de tránsito, implica conocer cuándo cruzar la calle, ¿verdad? Todo eso es, es ser conductor. Aquí no, aquí en República Dominicana tú tienes un carro y lo manejas y le da para allá.